En recomendaciones quería hablarte de The Witcher. The Witcher es una obra impresionante de un autor polaco llamado Andrzej Sapowski. Es una obra escrita en principio en 1986 cuando crea el personaje y luego publicada en forma de libros en los años 90. Su primer libro es del año 93, aunque viene una recopilación también de otros cuentos de un año anterior. Hasta este momento hay ocho libros. Lo importante de esta historia de fantasía épica tanto medieval es que a diferencia de Tolkien quien había vivido la guerra mundial y se inventó una historia en la tierra media donde la nobleza volvió a imponerse ante la maldad y construía la paz es que en la obra de Sapolsky más bien es explorar las maldades las miserias de la humanidad y The Witcher Gerald de Rivia es el personaje central esta serie de libros se ha convertido también en videojuegos y hay tres, pero el más famoso de todos es The Witcher 3, uno de los mejores videojuegos desarrollados en la historia y que además ya tiene años acumulando premios y versiones. De hecho, se ha anunciado que va a llegar también a Nintendo Switch. Evidentemente la portabilidad no va a ser igual, la calidad no va a ser igual, pero va a estar disponible para más público. Es uno de los juegos más vendidos en todos estos años y además a finales de 2019 se va a convertir en una serie de Netflix. Así que van a poder ver allí a Gerald de Rivia y sus aventuras, o más bien desventuras, siendo desarrolladas en, en terreno audiovisual. Ahora, ¿qué es lo importante de este personaje? Que es un personaje que trata de explorar un mundo en el que los humanos tienen el dominio y las criaturas no humanas están más bien como relegadas a mmm, una suerte de guetos y otros sitios donde están oprimidas. Cuando él le toca ir como brujo y como caza recompensas, además con un sistema de valores completamente distinto, porque no es un héroe típico, es más bien un antihéroe que se mueve por sus propios deseos y, y además por un sentido de, de, de justicia muy personal... Cuando intenta aproximarse a criaturas a las que tiene que matar, en ocasiones se da cuenta que las bestias pueden ser menos malas que algunos humanos muy pervertidos. Y dentro de toda esta historia en la que además tiene compañeros, aliados y otra serie de cosas, podemos ver su propia personalidad que es completamente distinta a la del héroe tradicional. Mi invitación es que entren en este mundo transmedia de la manera que puedan. Están los libros disponibles en digital, en mi canal de Telegram que se llama Luis Carlos Díaz, los he compartido varias veces. Tienen los videojuegos para distintas plataformas, PlayStation es perfecta para esto, también pueden jugarlo en computadora. Prepárense para esperar la serie en Netflix y si no, también sean parte de las conversaciones, porque estamos ávidos de buenas historias, buenas experiencias y un videojuego de más de 100 horas por delante es un gran reto. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y mucho más Los puedes obtener en patreon.com Naki Luis Carlos